está presente en nuestra vida la ley de la atracción, pero no somos 100% conscientes de que lo hacemos. Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Eh, yo soy Majo. Simplemente hoy yo les quería platicar un poco acerca de eh, mi primer eh, manifestación con la ley de la atracción, pero consciente. ¿Por qué consciente? Simplemente porque... Siempre está presente en nuestra vida la ley de la atracción pero no somos 100% conscientes de que lo hacemos, Ajá. pero la intención que tú le pones hace que las situaciones o lo que tú quieres se manifieste, por ejemplo, eh, en alguna ocasión cuando yo era chica eh, me acuerdo que jugaba aletería y en mi familia eh, pues estaban todos así alrededor de la mesa y el dinero en el centro. Pero yo de chiquita, tengo muy presente esto, era como que eh, decía yo gané, yo gané, yo gané, el dinero es mío. Entonces de la nada eh, ganaba, o sea yo seguía jugando y ganaba. No tengo como demostrárselos pero de verdad ganaba. Y así varias cosas que si tú te preguntas ¿cómo le hice? O sea... O sea, como que tú dices, sí, o sea, sí, lo sabía, pero es porque tú lo hiciste. En esta ocasión yo la utilicé para manifestar algo, no pequeño, porque para mí es muy importante, pero puedes ir tú probando con cosas eh, pues, relativamente pequeñas, aunque lo haces porque es importante para ti, pero para que tú pruebes este, que lo estás haciendo conscientemente y estás utilizando, eh, utilizándola de la manera correcta, a tu favor. Entonces, eh, ahorita yo les voy a mostrar... De qué manera yo eh, obtuve cierto número de seguidores en cierto tiempo. Pero simplemente yo dejé fluir. Okay? Uh, utilicé en esta ocasión dos técnicas. Eh, la técnica del guión y en otro eh, la visualización. Okay? En la visualización yo utilicé una, un fondo de pantalla en específico donde tú puedes utilizar y modificar a tu manera alguna imagen. Eh, cada vez que sea más específica para ti por ejemplo yo le tomé un screenshot y por aquí lo voy a poner a eh, mi perfil y yo edité ahí y puse el número que yo quería llegar ya que yo sentía que me había estancado en un número eh, no me tengo que obsesionar con los números pero bueno, lo logré así o sea, no importa cómo sucedan las cosas simplemente tú fluye y van llegando la puse de fondo de pantalla y así yo todo el tiempo le estaba viendo, estaba viendo el número y yo entro en esa eh, energía de que me la creo, de que ya está, de que yo ya lo tengo. Junto con eh, el guión, donde tú escribes eh, como si ya sucediera. Estás escri escribiendo el guión de tu vida, entonces tú escribes como si ya eh, sucediera y le voy a leer un párrafo donde escribí y les voy a decir la fecha para que vean más o menos en cuánto tiempo fue. No significa que haya un tiempo en específico, eh, no porque eso es una ley, ya es como de ¡ay, en una semana tiene que ocurrir! No, se puede manifestar al día siguiente, depende de tú la intención que le pongas, la semana que sigue, uh, no sé, hasta por años, ¿no? Entonces es depende de tú la intención, el que te lo creas, el que entres en esa energía de que ya es tuyo, y también de que vibres todos los días en esa frecuencia y no, no tengas duda de ello, ¿ok? Entonces, ver, se los voy a leer. Quiero agradecerte por este regalo tan fabuloso como lo es mi proyecto de Instagram que ya he alcanzado a los 3.000 seguidores y cada vez se suman más. Porque crece y crece esta bellísima comunidad, bla bla bla bla. Este, eso yo lo puse el 28 de mayo, para que no vean que miento. Aquí está la fecha, 28 de mayo. Eh, entonces, este, bueno, yo hice esta técnica y en mi celular vamos a corroborar. Bueno, entonces aquí les voy a poner la imagen para que vean porque vi y brilla un poquito de si les acerco el celular, pero bueno básicamente he tenido este desde siempre desde hace un rato, aquí dice 3000 pero aquí les voy a poner eh, les voy a poner la pantalla de mi celular para que vean como eh, el día que yo tomé el screenshot de este aquí dice que es 19 de mayo aquí pueden ver 19 de mayo eh, 2,700 seguidores, ¿ok? Y yo cuando lo escribí fue el 28 de mayo. Yo lo hice el 28 porque dije, ¿por qué no voy a intentarlo? Entonces hice este mi eh, mi técnica de león y después este. 30 de junio cuando tuve los 3.000 seguidores aquí dice 30 de junio 3.000 seguidores y así fue como manifesté este, este número de seguidores eh, en ese tiempo sin embargo ahorita ya eh, volví a hacer lo mismo y ya tengo otro número de seguidores Bueno, entonces les decía que yo eh, este volví a escribir que eh, ahorita ya tengo otro número de seguidores más. Y ahorita ya, ¿qué día es? Es 16 de agosto. Bueno, ya es 17. Son las 12 de la noche, pero... Eh, ¿Cómo se llama? Ay, perdón, se me va la onda. Así soy yo, perdón. Eh... Lo volví a escribir, tengo un cierto número de seguidores, pero les decía el día, ¿no? O sea, es el 17 de agosto y ahorita ya tengo 4.000 y cacho. Pero yo volví a escribir el número de seguidores que quiero el día 9 de enero. Julio. El 9 de julio. Y básicamente he estado subiendo como espuma y eso me gusta mucho. Y simplemente... Perdón, simplemente yo dejé fluir la situación, eh, lo escribí y el punto no es no clavarse Porque empiezas tú a aplicar otras leyes del universo que, que hacen choque No sé cómo explicarlo, más adelante les voy a explicar en otros videos, eh, si es que gustan Pero no se si lo va a subir, acerca de las leyes espirituales, eh, más bien leyes del universo y este, empiezan a chocar porque tú te empiezas a resistir y no conectamos con lo esencial de la ley de la atracción entonces por eso no hay que aferrarnos tanto, simplemente lo escribimos, y pensamos en ello conectamos con esa energía con la intención y a lo mejor podemos leerlo en el, alguna vez este, a la semana y estar eh, conscientes de ello, pero no estar así todos los días de eh, ya pasó, ya pasó, este ya se cumplió lo que hice, eh, o está checando algo, por ejemplo en mi caso lo de seguidores estar viendo, viendo, viendo, es algo en que he estado practicando de no, no aferrarnos tanto, simplemente conectar con ello y seguir con lo que, con acciones que van en torno a eso que tú quieres, aplicarnos y, y seguir con ello. Entonces espero que esta experiencia te sirva de inspiración, de que quieras saber más acerca de otros, otras leyes de, del universo, de que siempre están alrededor de nosotros y están presentes, simplemente utilizarlas de la mejor manera, utilizarlas a nuestro favor y... Pues ser una mejor versión de nosotros. Entonces nos vemos en un siguiente video. En esta sección que es de Mind and Soul. Ya que voy a estar seccionando eh, mi canal. En Lifestyle y DIY. En Mind and Soul. En recetas y alimentación. Y no olviden darle like. Comentarme si tienen alguna duda. Que yo con gusto voy a responder todas esas preguntas. Entonces nos vemos en un siguiente video. Los quiero muchísimo. Y no olviden suscribirse. Bye. Bueno, ahorita ya me siento más inspirada. Bueno. Dios mío. La práctica. Bueno. Vaya, ya, ya graba. Este, bueno. Lo que yo les quiero platicar es eh, compartirles cómo hice mi primera manifestación con ley de la atracción consciente. A qué maravilloso.